hola buenos días mis curlis bienvenida de nuevo al canal de curly mangue <risas> ay madre mía estoy súper feliz de veros otra vez madre mía bueno ya sé que estaréis diciendo esta chica donde se había ido esta mujer desaparecía en combate ya no hacía más vídeos nos colocó unos vídeos de motivación qué es lo que pasaba con nuestro canal de cabello tengo que deciros que he vuelto vale y he vuelto con más fuerza y ahora os voy a explicar qué ha pasado, ¿de acuerdo? Para que no os quedéis así como, bueno, ya viene aquí, se presenta y no nos cuenta nada lo que ha pasado. Bueno, primer punto número uno. Ya sabes que me cambié de país y de ciudad. Lluví en Madrid, ahora estoy en Zaragoza, una temporada. Eh, he vuelto a uno de la cosmética. Sí, señores, entonces os puedo contar las cosas de primera mano. Eh, los productos que voy utilizando, la firma que yo represento o, o, o promociono. Así que va a ser como antes. Eh, punto número 3 bueno eh, la razón por la que realmente dejé de hacer vídeos es porque llegó un momento en que ya no sabía muy bien la dirección a dónde tirar vale yo siempre estaba muy interesada por la motivación y pero claro yo empecé con un canal de cabello entonces yo quería hablarme trabajo vale <risa> la verdad es quería hablarme trabajo no quería tener que hacer dos posts y, y dos vídeos y, y todo esto no porque eso es tiempo y con, tengo otros proyectos que estoy haciendo y no y no era no era no tenía muchas ganas de estar invirtiendo mucho tiempo en dos cosas diferentes entonces decidí juntar el canal de curly mange pues con motivación y la verdad es que me di cuenta que no funcionaba muy bien vale porque hay personas que le gusta que están interesados en cuidarse el cabello pero no les interesa la motivación y viceversa me puede interesar la motivación pero no la historia del cabello si no tengo el pelo afro pues qué voy a hacer en un canal de cabello afro vale es como más limitado es un nicho de personas más limitadas en la motivación digamos que es un nicho como más amplio vale entonces por eso al final lo que decides me voy a, voy a ver qué hago si el canal de YouTube de Curlyman desaparece totalmente o dejo totalmente la motivación, pero ambas cosas me interesan y son dos perfiles tan diferentes. Yo quería devolver con lo que es el perfil de Curly Manga de cabello, pues todo lo que me habían dado las demás mujeres, que gracias a ellas he, he aprendido a amarme a mí misma, a amar a mi cabello y a verlo como algo hermoso. Entonces, y la motivación me ha ayudado también a otras personas que me han ayudado pues a afrontar muchos momentos de mi vida en el que yo realmente eh, pensaba, ya aquí ya no puedo más, ¿sabes? Entonces, lo que he hecho ha sido crear dos espacios diferentes. He creado Curly Manga, que sigue en WordPress.com, de momento, en un pequeño espacio, como si fuera un apartamentito donde nos reunimos a tomar el té y nos contamos nuestras cosas de cabello, ¿no? Como en plan, ¿sabes? Las antes ¿no? Las mujeres, de ir a, a un sitio con con las amigas y hablar de las cosas que se ponen y tal, ¿no? Y eh, eh, ya, bueno, una pequeña peluquería, digamos. Y luego, eh, en la... En Vie Happy Woman lo que yo he hecho ha sido, digamos, hacer un proyecto más grande en el que hay asesoría, hay cursos de coaching, hay productos que puedes descargar gratuitamente, documentos gratuitamente sobre motivación o cosas que te interesen, ¿vale? Entonces, eso está muy bien porque para mí es, es una parte muy importante de mi vida, motivar a las personas porque a mí el que me motivaran la gente que ha participado en mi proyecto de vida me ha ayudado muchísimo. Entonces, ahora queda muy claro el por qué he estado parada y con los libros y demás que estoy haciendo. Eh, lo que uno hace cuando se cambia de país, al principio es todo un poco tan difícil. Entonces, hay que una se encamina y hace las cosas. Vale, ahora, después de hablar de todo esto, ya aclaré de dónde tenéis que ir. Ya lo he dicho, pero voy a repetir dónde tenéis que ir cada una de las eh, personas. Eh, que estén interesadas en, estos, en los temas estos y ahora voy a hablaros de lo que es el review vale que es, hoy voy a hacer un review de esto de cantú que es el cantú el acondicionador el champú y lo que es el, el acondicionador vale que para mí a mí me ha sorprendido eh, pues que no me fueran bien porque son especialmente como veis aquí escrito natural hair para el pelo natural vale yo tengo 4c ok entonces mi pelo es muy seco se enreda mucho, no, lo, no puedo dormir si no lo hago dos trenzas o dos moños, eh, porque si no, sino por la mañana me levanto y el pelo está súper recogido, súper enredado, y aparte se me parte, tengo dormir con pañuelo, y debido al cambio de tiempo, ya sabes que me pasé a una isla que hay muchísimo calor y humedad, eh, en Madrid es mucho más seco, aquí hace más frío, en Zaragoza, pues mi pelo se empezó a resentir, tuve que ir a cortármelo muchísimo, y ya me he vuelto a crecer, de hecho, mirar me he hecho aquí un moñito que está muy mono, ¿vale? yo solita, entonces me fui a comprar el champú porque aparte es que no tenía mucho tiempo espera que llegara online los productos de Estados Unidos o de inglaterra y me fui a una tienda de esas que todas conocemos del barrio y me compré esto y la verdad es que no estoy contenta lo siento porque mira por ejemplo eh, la única cosa a favor de más por la que lo compré que yo pensé pues va a ser estupendo para mi pelo porque tenía no tenía ni parabenos ni sulfatos ni, ni tampoco tenía siliconas ni aceites minerales eso era un punto a su favor o sea eso para mí fue esencial al comprar este producto, ¿vale? Aparte de que no había muchos más, pero este realmente pues me ayudó a, a que yo decidiera comprarme cantú, porque ya había utilizado lo que es el, el, el, el cantú para peinar, que es inaclarado, y no estaba muy contenta. Por opción sí me iba bien, pero no me daba dolor de cabeza porque el dolor era, era muy fuerte, ¿vale? ¿Qué tengo que decir de estos dos, ¿vale? El champú limpia muy bien. El champú, que es este, ¿veis? El champú limpia muy bien, ¿vale? Deja el pelo muy limpio. Pero al cabo de un rato el pelo está como muy seco, muy seco, ¿vale? Cuando ya empieza a secarse el pelo. Luego, el acondicionador hace, digamos, su trabajo mientras el pelo está mojado. Pero cuando el pelo empieza a secarse, esto se queda crujiente como una galleta maría. Así te lo digo en serio, o sea, crujiente, crujiente, o sea, fatal, fatal. Y tanto que no me podía ni siquiera el hecho de recogérmelo como ahora estoy, es que me, me resultaba imposible porque el pelo se, se, se, se partía, ¿sabes? Entonces al final, no, no a mí no me vale y no me sirve ese champú, aunque sea para pelo natural, pero para mi 4C no me sirve. Es posible que porque mi pelo esté muy, muy seco, no lo sé, para mí no me hace función. Entonces, ¿qué tengo que deciros, no? Eh, y para no tener, o sea, no dar, dar un review que fuera un review... Eh, digamos con prisas o, o sin, sin, po, poco justo no yo mire por ejemplo el el champú el, el está por aquí para que o sea que yo lo he utilizado bastante y el acondicionador realmente le da una oportunidad grandísima porque está por aquí es decir que yo me he molestado en ponerme ese producto varias veces y de formas diferentes me he puesto el acondicionador sin, sin lavarme la cabeza porque mi pelo estaba limpio y me ha pasado lo mismo estaba el pelo igual de seco me he puesto me he cambiado del aceite de prepool en vez de poner macito oliva me he puesto aguacate para lo que es el champú para ver si así, así hacía mejor efecto y exactamente lo mismo me he puesto el acondicionador y el champú sin prepool, exactamente lo mismo la sequedad seguía ahí, entonces a mí no me hace la función ¿vale? Eh, no le voy a dar, o sea, no le puedo dar lo que es la V verde porque a mí no me hace la función pero eso sí, yo estoy diciendo siempre desde mi punto de vista de mi cabello, ¿vale? ahora, dicho esto espero que os haya gustado el review eh, a ver, voy a hacer eh, lo que es eh, un vídeo semanal una a la semana, de momento. ¿Y qué más vamos a hacer ahora? Bueno, eh, ya os voy a emplazar la semana que viene. El vídeo que vais a ver, pues vamos a hacer un vídeo sobre Kiko productos de Kiko de maquillaje, ¿vale? Que yo he ido comprando en estos días, desde que no hago los canales, barras de labios, eh, mascarillas. Vamos a hacer poco a poco, ¿vale? Vamos a, no quiero hacer los vídeos muy largos, va sea, ser un poco más largo porque tenía que hacer una introducción para que me vierais y tal, ¿vale? Y qué más, y, y eso, y nada, bueno, y luego también yo os iré contando de dónde ir, seguir adquiriendo vuestras tazas y camisetas de Curly mangue ahora que lo que es eh, la tienda ya no está allí. Así que nada, nos vemos en el próximo video y un besito, ¡Muah, muah, muah! me alegro mucho de veros, eh, voy a ir subiendo, ya sé que lo prometí, pero uf, es que ha habido, esto un terremoto en mi vida, entonces eh, ahora mismo eh, voy a ir subiendo los videos, voy a empezar a partir de hoy porque voy a dejar unos cuantos videos ya subiéndose, o sea, no subiéndose, ya siendo públicos porque los puse todos privados, ya siendo públicos para que los podáis ver, ¿de acuerdo? y nada y eso pues es todo un besito nos vemos en el próximo video y vamos a hablar de kiko quién no conoce la marca kiko calidad-precio vale hasta luego chao os quiero besitos he vuelto